Que pertenece junto conmigo a la área de suelo el eh, grupo gestión social y ambiental de la estación industrial Bueno, buenos días muchas gracias por venir eh, Ovaldo estuvo hablando de lo que es eh, lo pueden sustentar en parte la sustentabilidad de poder manejar los cultivos y manejar los distintos parámetros que, eh, por lo que se va a cultivos eh, yo participo en muchos foros a muchos los he contactado por ahí eh, por facebook participo en los intercambios que se generan ¿sí? y, y de ahí surge esto surge de ver plantear un tema para, para hoy y ver qué tema el tema principal hoy por hoy pasa por problemas de PH, por ahí no están planteados de esa forma pero a nivel a nivel de sintomatológico uno lo va viendo, va viendo eh, lo que están haciendo y indagando cómo manejan los cultivos, lo que están tratando de hacer y se va dando cuenta de que estamos eh, enfocados en esto. Eh, eliminé la parte de conductividad eléctrica porque da para mucho ese tema, ¿sí? ya con este es un lindo lío hacerlo. E incorporé la parte de oxigenación del suelo. Eh, perdón, de la solución objetiva ¿por qué? porque es el otro tema fundamental en donde hay una falencia bastante grande en el manejo de, de, de los, de los tipos este, bueno, ya se dijo durante toda la mañana eh, la hidroponia el, el desarrollo de, de es, eh, cultivar la planta Sí, en un medio distinto del suelo, este medio es la solución nutritiva. La solución nutritiva depende, una buena solución nutritiva depende de, directamente de la calidad que tenga el agua con el cual lo preparamos. El principal componente de la solución presenta características que cambian con la fuente, esto es algo fundamental. Eh, un agua del río Paraná, un agua de muy no buena calidad, pero tenemos que ir y buscarla. Entonces el productor lo que hace, nosotros por nuestra zona lo digo lo que hacemos, es sacamos del acuífero del puente que es un agua bicarbonatada sólida. Estamos hablando de conductividades eléctricas del orden de los 0.78 a 0.83 de y este pH que fluctúan entre 7, 6, 7, 8, hasta 8, 5, 8, 6, dependiendo de la época del año. O sea, una misma fuente de agua presenta una variación bastante grande también en, en, en, en, su, en sus parámetros químicos. Eh, bueno, presentan, estamos hablando de que en nuestra zona eh, el contenido de carbonato es alto. sí. También varía con el año, con la cantidad de lluvia, pero los bicarbonatos y los carbonatos eh, son el principal inconveniente que tenemos en el agua y son los dos componentes que nos manejan el pH del agua. ¿sí? Que nos tenemos que centrar para tener una buena solución nutritiva en estos en, en dos iones, eh, en estos dos manuales. O también es un problema cuando no tenemos agua, eh, agua en bicarbonato. En el ¿Por qué? Porque la ausencia de carbonato hace que el pH varíe mucho. Ya lo vamos a ver cuando veamos la, la manejo. Eh, bueno, la conductividad eléctrica ver, está dada por la cantidad de sales, de, las distintas sales que tienen la solución nutritiva. Calcio y magnesio son dos sales que uno generalmente no tiene en cuenta cuando... A ver, una buena, un buen cálculo de la solución nutritiva deberíamos tener estos dos parámetros bien... En, Bien medido, ¿sí? en base a un análisis, generalmente no lo hacemos, pero cuando diseñamos la solución la diseñamos como si fuese, que estuviesen ausente y en realidad tenemos y muchas veces en proporciones suficientes para el cultivo. Después tenemos otros iones, cloro, sodio, eh, el sodio no es importante en la solución nutritiva de, de hidrofonia porque. El principal inconveniente que presenta el sodio es a través de la dispersión de las partículas de las, las pincelas de arcilla en, en el suelo No tenemos suelo, pero bueno, concentraciones altas sí es un problema, pero bueno, en general, ¿no? El cloro, el boro, el sulfato, etc. Eh, materia orgánica, agua sucia, sí Finalmente con ello, pero en las piletas reflotantes, en floti se mencionó también el problema de las algas, ¿sí? es un problema porque convite con el cultivo, porque no ensucia las raíces, porque trae sus cosas. Bueno, eh, la solución nutritiva es el medio por el cual los nutrientes, previamente disueltos en agua, se le ponen a disposición al cultivo. ¿Sí? Ya lo dije. Muchos cultivos no llegan a buen término o no prosperan principalmente porque la solución la tenemos eh, no la manejamos Un caso típico de esto, a, ver, a muchos que han hecho, es el, eh, la rúcula ¿A cuánto les cuesta que la rúcula tome color? Siempre les queda una rúcula muy moteada, muy, con muchísima clorosis y es principalmente al pH. ¿sí? Tenemos todos los nutrientes en la solución pero por el pH que estamos manejando, la, la rúcula no toma color. En general, con todo pasa lo mismo que la rúcula, lo manifiesta muy rápido, por un cultivo muy rápido o sea, el almor... sí, de hacer. Que... ¿Cuáles son los componentes de una solución? El agua, las sales minerales, los compuestos orgánicos, a ver, con esto me refiero a los telatos, principalmente el telato y hierro, ¿sí? y ahí vamos a ver por qué es el tema de la rúcula, y el oxígeno disuelto. Yo me voy a centrar en. Oxígeno disuelto y pH. ¿sí? Y es todo el efecto que tiene el pH sobre esa Con bueno, el pH. ¿Qué es el pH? ¿Saben lo que o no? O lo medimos nada más. El potencial hidrógeno y lo que mide el pH que es el equilibrio de concentraciones de protones y oxidrilos que hay en esa solución. ¿sí? Cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué tiene importancia conocer cuáles son las cargas? ¿Hacia qué lugar, hacia qué, hacia, a qué polaridad, por lo más así, tenemos las cargas? Que esas cargas van a reaccionar con los distintos iones que están disueltos en, el, en la solución y van a hacer que estos reaccionen de distintas formas. ¿Sí? Eh, esto está, la de... Eh, estas reacciones que genera el pH ¿sí? por ejemplo eh, este efecto que tiene el pH sobre los, sobre los distintos iones ¿sí? genera que se comporten de, de distintas formas un caso muy clásico es el del ácido fosfórico el ácido fosfórico cuenta con tres protones en su Sí, tenemos eh, el ácido el ácido fosfórico propiamente dicho con pH entre 1 y 2 al 100% entonces no tiene tenemos la la forma diácida, ¿sí? que es la, la, la forma de mayor solubilidad de, de, eh, que presenta eh, esta molécula, la monoácida y el ion fosfato. Bueno, fíjense: la, el ácido fosfórico es un elemento fundamental, uno de los tres macroelementos que, tenemos en la solución, que necesitamos para el cultivo. Si nosotros nos movemos fuera del rango de, entre 5 y 5 6, el, el, el rango óptimo para la planta está acá, entre 5 y 5 6. Si nos movemos por fuera, hacia cualquiera de los dos lados, ¿sí? el, el, la forma de ácida, que era más soluble, deja de estar disponible para la planta. ¿sí? Y comienza a complejarse con, otro, con, otro, con otros cationes, como calcio, por ejemplo, al cual lo precipita. Eh, otro ejemplo del pH es que cada planta, cada, cada especie, tiene un rango de pH óptimo para su desarrollo. ¿sí? Por ejemplo, acá que vemos, el tomate tiene un, un rango más amplio en el pH entre 5.5 y 7.5, no habría problemas para el desarrollo del cultivo de tomate, estamos más o menos alrededor del 90% al 100% de, de su capacidad de producción, ¿Sí? Mientras que la lechuga es más acotada Hasta 6,5 viene muy bien Pero salimos del rango de 6,5 Que esto es muy normal Ver que el pH se nos va a 6,8 7, 7, 7 y algo ¿sí? Vemos que la, la capacidad de producción de esa lechuga ¿sí? Cae ¿Sí? Uno dice pero se mueve un poquito, sí, un poquito para nosotros, pero para la planta es un estrés muy grande y las reacciones químicas que genera la planta para poder eh, nutrirse, sí, pues la planta no es que tome el agua directamente de la, de, de la solución, en muchos casos, en, algunos, en muchos elementos, lo que hace es excreta algunos ácidos, ¿sí? excreta protones, hay, hay un intercambio salino en la con la solución para poder cambiar por otro ion, al no poder hacerlo porque el pH no es óptimo, al no poder hacerlo porque el pH no es óptimo, la planta se estresa y no produce. Lo del blanco no es un valor que sea estático el pH el pH a lo largo de su ciclo a lo largo de un ciclo de cultivo, el pH va a ir cambiando justamente esto por la interacción de las raíces con la solución por la presencia de dióxido de carbono ambiental que lo que hace es, se solubiliza en el agua generando ácido carbónico bajando el pH en ese caso este segundo factor está asociado al primero que Sino si está cubierto o no está cubierta la, eh, el recipiente o el, el, el depósito donde tenemos la solución, eh, se produce este intercambio ¿sí? y el ritmo de absorción del, del nutriente. Por ejemplo, cuando hay una alta absorción del nitrato, ¿sí? eh, el pH se acidifica, se basifica, perdón, se basifica. Tengo el libro por la cabeza. Con el, si hay una absorción de, amo de amonio, se hace y bueno Esto tiene que ver con la fuente de nitrogenada La relación de, O sea, si los nitratos o, o, los amonios, o el amonio, la presencia nitrato de nitratos o amonio, también modifica pero... Bueno, decía, esto en líneas generales como para explicar qué es lo que, lo que pasa ¿sí? Por ejemplo, esta pileta es la que... la pileta de Miguel, la primera pileta que armamos, ¿sí? el productor que vamos a ver a la tarde, acá cerca, este, y lo que hicimos ahí fue, para mí, la primera pileta grande que hago, son 37.000 litros de solución nutritiva. El error que cometimos acá fue preparar tanque A, B y C ¿sí? e inyectar A, B y C. Vamos, no corregí pH. Que es agua de pozo. El primer día, bárbaro, el agua espectacular, transparente. Volvemos al segundo día, el agua blanca. Al tercer día, depositado abajo todo el fosfato de calcio que se generó. ¿Sí? Entonces, y el pH estaba en, en este caso en 8 en Sí. pasa con los gelatos? Dije el hierro y traje a colación la, la rúcula cuando uno compra los microelementos la principal forma es que la atada de hierro que nosotros conseguimos ¿sí? ¿cuál es? el EDTA ¿sí? y nosotros preparamos la solución y la ponemos generalmente porque tenemos mal calibrado el equipo porque no lo hicimos como en el otro caso hicimos la, una corrección previa sí. aplicamos el... el EDTA lo aplicamos a la solución. Después cultivamos y no tenemos color en la planta, problemas de clorosis, problemas de hierro grave en muchos casos. ¿Sí? Pero ¿por qué? Fíjense, el EDTA hasta un pH de 6 está disponible hasta el 80%. Si el pH se mueve de 6 a 7 se mueve un punto, cayó al 10% de disponibilidad de esa molécula. De la, de la molécula y IAP, pero esto es asociado a hierro. Entonces, nos movimos en el pH, un punto nada más, y dejamos de, por más que el elemento, si yo vengo y lo analizo en, en el laboratorio, el elemento está. Entonces uno comienza a pensar qué es lo que pasa, hacia dónde voy, por qué me sucede esto, por qué no lo puedo solucionar. Empezamos a divagar en un montón de, de, de hipótesis, y el error estaba acá. Y esto, todo lo estamos haciendo, en medio del pH todo lo hacemos. Entonces, ajustar el pH, esta es una... creo que todos la conocen ¿eh? es la, un gráfico que muestra la disponibilidad de, de cada uno de los nutrientes de acuerdo al, al, de acuerdo al pH veo oh, casualidad para las plantas ¿sí? para las plantas rango del 5, 5.5 y 6.5 que en general es el rango óptimo para las plantas de, de pH todos los nutrientes están en promedio en su máxima disponibilidad. ¿Sí? Si nos movemos un poquito hacia ambos lados, empezamos a jugar porque falta uno, falta otro. Dije a recién que el pH, sobre todo en nuestra zona, en Argentina, en Argentina tenemos muchos problemas de carbonato, sobre todo en la parte El carbonato y el carbonato, los carbonatos están por encima de los 7, 8. ¿Sí? Es más importante la presencia de bicarbonato ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el bicarbonato en todo esto? Y yo dije hace un rato es Que nos regula el pH de la solución ¿Por qué? Porque es el que nos va a estar dando El poder de la solución Ahora sí si. Cuando nosotros calculamos Y este es el punto más importante De todo lo que he dicho Cuando uno, cuando uno Trabaja para manejar la solución ¿no? o estabilizar el pH de una solución nutritiva hay que pensar en esto. Independientemente de cuál sea el ácido que vayamos a, usar, nítrico, clorídrico, eh, perdón, nítrico, fosfórico o sulfúrico, que son en general los tres que se usan, este la forma de calcularlo es a través de conocer los mil equivalentes de bicarbonato y asociarlo a la cantidad de mil equivalentes de ácido que vamos a hacer. La relación es lineal, es uno a uno. ¿Sí? Si yo tengo que neutralizar un mil equivalente de ácido de, de, de, de bicarbonato, voy a necesitar un mil equivalente de ácido eh, de ácido, cual sea. Después calculamos cuál es el, el, el, la, la cantidad de ácido. ¿Sí? pero ya sabiendo que es un equivalente o un equivalente o un mil equivalente o un mil equivalente el entonces el mil equivalente de ácido necesario es igual a la sumatoria de los ácidos más los bicarbonatos los bicarbonatos en el caso de existir ¿sí? menos 0,5 y este este valor de 0,5 por ejemplo si yo tuviera acá en nuestra zona estamos hablando de en promedio 8, voy a redondear en 8 mil equivalentes que es altísimo del carbonato, ¿sí? ¿Cuánto ácido voy a utilizar para poder neutralizar la pileta y dejarlo alrededor de 0,5? ¿Sí? Va a ser 8 menos 0,5, me va a dar un número, 7,5. Yo voy a necesitar 7,5 mil equivalentes o equivalentes de ácido para neutralizar la solución nutritiva. Yo haciendo eso, ¿sí? Acá está el valor, este es un. un, un, un, un, un. Perdón, Haciendo eso, yo me aseguro un pH alrededor de 6, 5, 8, 6, ¿sí? con, esto, con este valor, de, estos son mil equivalentes que yo necesito dejar en la solución. Haciendo esto, haciendo, haciendo esto, dejando esto, me aseguro el pH, ¿sí? me aseguro estabilizarme en eso. Y me aseguro que cuando agregue las distintas sales ¿sí? y los distintos ácidos de la formulación, que hay que descontar lo que ya agregué de, de, de los ácidos que usé para corregir el pH en la solución nutritiva, este, el pH no cambia. Si yo a esto, que lo puedo dejar, lo puedo dejar en cero, ¿sí? le agrego una gota. ¿sí? un poco volumen, le agrego un muy bajo volumen de ácido y el pH se me cae ya lo vamos a ver con las pruebas que siguen fíjense, este es un análisis de acá pH 7, conductiva 0,87 este, bicarbonato 8,68 sí, para que lo miden en ppm si en ppm, si en 530 ppm esto es una barbaridad y te genera un montón de otros problemas y de balance y de otras cosas. Por eso dejé lo que es conductividad para el otro día y otras charlas que, que podemos tener. Entonces, de un análisis de agua, que ¿sí? es una de las formas, obtengo el contenido de bicarbonato para neutralizar. O sea, nosotros queremos tener éxito, la herramienta del análisis es fundamental. Sobre todo carbonato y bicarbonato. ¿sí? bueno, la otra forma hay dos formas, eh, hay dos formas de ver eh, cómo lograr eh, estabilizar la, la, la solución nutritiva una era con el análisis y ese cálculo, restarlo directamente, restar 0.5 a lo que me da el análisis y corrijo con la misma proporción de ácido de, de ácido, la otra forma es haciendo una curva de neutralización ¿qué es la curva de neutralización? tomo agua agua pura de la que voy a utilizar el agua que voy a utilizar para preparar la solución nutritiva, y mediante un proceso de titulación y con el pHímetro, vamos agregando cantidades conocidas de ácido ¿sí? a esa solución. va